Si quieres vivir tu aventura en el estado de Western Australia y prefieres una zona playera y alejada un poco del agobio de la ciudad, podrás estudiar en la Escuela Lexis English, situada en una de las playas más populares de Perth, donde además podrás disfrutar de todas las actividades que ofrece la zona de Scarborough Beach. Estamos ubicados en el momento en Scarborough, solamente a 5 minutos caminando de la playa principal de Scarborough. En enero del próximo año, en el 2023, vamos a tener nuestra nueva sede en Perth CBD. Lexis ofrece diferentes cursos de inglés, por lo que puedes elegir el que más se adapte a tus necesidades o combinarlos entre ellos. Bueno, ofrecemos primordialmente Lexis English, que es nuestra marca principal.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 exactamente cuál es su nivel y poderlo ubicar en el nivel que más le convenga. Vamos presentando también un, una serie de reportes al estudiante para que vea qué tanto ha avanzado y en qué necesita mejorar. Nos gusta prestar este servicio muy personalizado donde el estudiante de verdad al final del curso se dé cuenta que en verdad aprendió y aprendió bien. Para nuestros estudiantes latinos es muy grato poder encontrar estudiantes de todas partes del mundo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 ya sea en NUSA, en Byron Bay, Sunshine Coast, en Brisbane, Sydney. Nosotros en el momento contamos con seis campus. En, en enero ya vamos a contar con siete campus, contando nuestro campus adicional en Perth. Eh, brindamos workshops y acompañamiento para que el estudiante sepa cómo encontrar un trabajo aquí en Australia. Hacemos eh, una gran variedad de actividades como